¿Qué tenemos para hoy, Angel Lizardo? Señores, Yomer el, Yomer el Meloso dice que es un hombre nuevo. El intérprete de música urbana, Yomer el Meloso, en sus primeras declaraciones tras, tras el, el escándalo que se produjo entre él y su entonces pareja, también la intérprete de música urbana, la perversa, reveló que es un hombre nuevo y que se va a enfocar en la música. Christopher Hernández, quien fue detenido por acusación de violencia de género, incoada primera por incoada esa palabra mira Fina. por su ex pareja denis michel tejada señaló que se ha comprometido a hacer las cosas bien en una entrevista para el comunicador santiago matías a los un hombre nuevo John ese muchacho voy a dar mi opinión ese muchacho lo que tiene que enfocarse en su carrera las cosas personales sentimentales usted la mantiene cerrado Exactamente. Vamos a ver el video. Yo, yo creo que es una nueva etapa. yo, yo Para mí, yo, yo, yo me pegué ayer. Pero va a llegar con... El problema es, mira, cuando usted es un artista y tiene una pegada, yo he estado cerca de varios artistas, usted tiene que tener uno que le maneje las redes. ¿Verdad? Uno que piense antes que usted. Cualquier cosa, dos cabezas piensan mejor que una. ¿Entiendes? En cuanto a lo sentimental, usted debe mantener. Hay muchos artistas aquí que ni conocen la esposa, a menos que no sean artistas también. Sí, del medio. ¿Entiendes? Que no sea de medio. Usted no puede llevar nada de su problema a la palestra pública. Además, ni siendo artista, siendo como sea. Usted no puede tanto exponer su familia, que todo el mundo se entere sí. las altas y bajas. Porque cuando viene a ver la PBSA eso, hizo eso en Quille. Sí. Un ejemplo. Sí. Y después le pesó a ese ratico cuando vio los videos o algo. ¿Tú entiendes? Pero lo hacen de enojo porque son figuras y sabía lo que, ella, lo que iba a pasar en la mañana que salió ese video. tiene Entonces debemos coger una conciencia y usted va a pelear y pelear tranquilo en su habitación, sí. que no salga de ahí ese problema. Pa, pa, y, ya, y, y usted búsquese un equipo de trabajo. Es mejor que usted pelee diario con el equipo de trabajo, como yo he visto en ocasiones. Y con usted cae preso ahí, usted es un preso cualquiera que tiene que ya gastar más que en la calle. Normal. Normal. No, y viéndolo, como decía, en verdad, en verdad, eh, lo reconoce. Lo bueno es que él está reconociendo todo lo que está haciendo y como él le decía un buen mensaje que pudo transmitir, como él decía a los jóvenes que no están viendo, a esos tigres de la calle, de allá, que esto, que este trabuco, que esta cosa, que tomen conciencia. porque Y puso un punto clave importante, que era su mamá. Su mamá. No cualquiera, cuando tú estás en el hoyo, se queda contigo. ¿Tú entiendes? Su mamá amanecía, como él decía, en ese palacio esperando día y noche si comió, si no comió, si le dieron una trompa, si no le dieron. ¿Tú entiendes? Entonces, muchas veces cuando nos encontramos en el hoyo y pasamos por ese tipo de situaciones que nos damos cuenta realmente quiénes son los que están ahí para nosotros. Como decía, los foques. Muchos urbanos con los cuales tú tuviste riña tuvieron ahí para ti, compartiendo Fiel claro. Meloso, debe tener segunda oportunidad también. Entonces, esperemos que todo eso que él diga sea de verdad y no sea solo para tapar, para decirte y que sea una nueva persona. Y para mí, que el, a Yomar el Meloso lo sentaron. Yomar, Yomar el Meloso fue sentado y, mira, usted tiene que hacer todo esto y esto y esto porque usted no puede seguir así porque puede perder su carrera. Y otra cosa, estos muchachos, lo que es la perversión el meloso no pueden estar juntos porque son dos personas iguales usted tiene que buscarse una persona diferente a usted. Son porque polos, van a igual, porque molos. van a chipear, van a tu chipeando, son tóxicos los dos, pelean los dos, son del de género urbano los dos, son urbanos los dos. Usted tiene que buscarse una persona, la perversa, una persona que no sea del medio, una persona que esté detrás de cámara, un empresario, qué sé yo, pero que no se conozca y este muchacho también sí. no puede no puede buscar una persona igual porque van a tener esos problemas, porque ¿qué, tienen. ¿Tú me entiendes? Sí. Son rabiosos los dos. Que hay una línea de manejo, una sí. persona que si tú eres meníaco busque a alguien que te baje. Que te ajá, que tú, tú, tú aprendas de esa persona. Tú no puedes buscar una persona igualita a ti. Que van a chipear Claro, claro no, no. Eso es lo No, no. Pregunto, como no. dice la, el refrán. Son todos psicólogos. Y otra cosa también, los manejadores, cuando vean esa situación, tienen que pensar, porque hay que influir en ellos manejador no es para coger dinero de la fiesta es para que influya en lo pero que yo pero mira es. con lo que se hizo pupe después del lío fue que vino a decirle a la perversa que ella no puede estar haciendo paro o sea que ellos ni sabían que la perversa estaba haciendo o sea yo me imagino que sabían pero como que no estaban en que el ¿Y ¿qué manejadores son ellos Tiene exactamente. que tener un control todo, de, de, después de diciembre fue que ellos vinieron después de el show de todo fue que ellos vinieron a, a, a mandar una declaración de que, uh -huh. que no que usted no puede estar haciendo show sin otro consentimiento y la con esa gente cuando viene a venir estaban en ella Claro. Después claro. de chofo que vinieron a salir así. Ah, nosotros somos, la, ahora son los manejadores. ¿Y, y, y entonces? No, Ajá. no, que eso... Yo encontré raro eso también, que una compañía dejara que una muchacha anduviera hasta así en la calle, porque ella se sí. vio un video en la calle, borracha y de todo. No, ya cada rato. Porque... Que no hay un tipo de manejo. Pero ahora la oportunidad que ellos tienen que empezar desde cero, como él decía. Ya llegó a ser nuevo Yomel. Ella tiene que ser nueva perversa. La vemos como que no está yendo como supuestamente dijo que iba, pero esperemos que en él vaya. Vi también que él tiene ahora un nuevo proyecto, incluso grabando esa entrevista, era haciendo un proyecto, sí. un nuevo video, y tiene otros más. Y esperamos que así la, si la gente como lo apoyó para que saliera, lo apoye en este nuevo no. movimiento y que se salga un poco de lo. Y esperemos de la polémica. que Yomel de verdad vaya a cambiar, que vaya a cambiar que no sea de que, que yo dije que porque a los focos que me puso la cámara de frente y que y que mañana te, te de claro que es un que buen cambio de verdad que sea real ¿Tú se ¿tú le entiendes? pueden abrir muchísimas puertas y bien amigos que es del alfa y del no. alfa internacional puerta. se le pueden abrir a miles y la sabe aprovechar y manejar y porque estamos altos también de verdad de okay. <risa> todos los días desde yo me la perversa estamos altos ya vamos a hablar de otra <risa> <risa> cambien <risa> <risa> mis hijos ustedes tienen la oportunidad todas las oportunidades del mundo son jóvenes tienen talento cambien. Y que la próxima vez que hablemos de ellos sea por el de, no de Si uh. sí. No, y que los empresarios le cogen miedo a esos artistas así. ¿Me ¿No entiendes? Ah, pero vamos contra está fulano, sí. espérate, que se puede un lío o algo. ¿Sabes? Los ricos piensan así cuando ven cualquier eh, cuidando cuidan el negocio, claro. cualquiera. Cualquier desliz. Y por eso tiene que manejarse mejor. Yomel me, está al lado de una persona que es el más grande urbano ahora mismo, que es el Alfa. Sí. Pertenece al Alfa Record. El Alfa, de, de, de una llamada de la Alfa. jefe Record. Y tiene claro. que controlarte. Claro. Que incluso ah. dijo que va a hacer un featuring con Mariah. Mariah es la cantante que ella es... Mariah Carey. No, Cari. no ah. Mariah Angelic, la que está con Maquinón, ah. con Carol G, okay. el featuring ah. con ella. ¿Cómo es que llama ella? A él le encanta, Mariah Ella se llama Mariah Angelic. Pues ¿Tú conoces a Mariah Carmen? Ma sí, Mariah Carl. Mariah, claro. dale, dale ahí otra vez. Ah. Mariah. Mariah Angelic. Ah, dura. Mariah, no la conozco, Mariah. Angel <ríe> Angelic. No, no, conozco, pero imagino que dura. Y no, la verdad que <ríe> está con Maquinón en la canción.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 All yeah.